en este video quiero hablar un poco sobre trabajar con las pistas recuerden que cuando abrimos pistas aquí desde el menú track new teníamos la opción de cambiar unos parámetros y por ejemplo en los parámetros de las pistas de midi y las pistas de instrumento en estos dos casos eh, los eh, tracks o las pistas se van automáticamente a ticks ok tengo dos opciones ticks y samples Importante recordar que los canales de MIDI, los canales con instrumentación MIDI, que son MIDI e instrument, automáticamente se van a pasar a ticks. Todos los demás canales, por ejemplo canales de audio o canales auxiliares o canales master, todos ellos van a recurrir a la base de tiempo de samples. Entonces aquí ya no voy a crear canales nuevos. Bueno, sí, tal vez si sí, vamos a crear un canal MIDI como ejemplo y un canal de instrumento, también es importante notar que estos canales se van a crear inmediatamente después del canal que tengo seleccionado, que ahorita es el audio 5. Y para que esto sea un poquito más ilustrativo, voy a poner todos los canales en un tamaño un poquito más alto. Del lado izquierdo de los canales, del lado izquierdo de los tracks, tengo justamente unos simbolitos. Este simbolito de aquí, que es como un relojito, significa samples. Yo puedo cambiar estos canales a ticks. Y como ven, este simbolito de tics es un metrónomo. Entonces, dicho de forma muy sencilla, cuando un canal está basado en el metrónomo, le va a hacer caso al metrónomo y si tenemos cambios de tempo, los va a tratar de obedecer porque está siguiendo la referencia de tiempo de un músico, que es un metrónomo. En cambio, los canales que están en samples no van a seguir la referencia de tiempo de un metrónomo, sino de un cronómetro. Y viéndolo un poquito más estricto aquí arriba, déjenme, estoy haciendo zoom super mareadores, ustedes disculparán, pero miren, si aquí tengo la regla de los compases, bars bits y la regla minutos y segundos, los canales que estén en samples, si esto lo pasara yo a samples, van a obedecer a esta regla de tiempo, de minutos y segundos, que no cambia, a partir del segundo y minuto cero, pues vamos avanzando 1, y dos y tres segundos, pero es una referencia de tiempo absoluta. En cambio, si nos pasamos a ticks, todo esto va a estar referenciado a los compases. Y si aumentamos el tempo, estos compases podrían moverse y, en consecuencia, también podría moverse el contenido de esos canales. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más mencionar eso. Yo sé que es un tema delicado, es un tema complejo, pero tenemos que saber dos cosas en este momento. Uno, que los canales Media e Instruments se abren por default en tics, aunque los puedes cambiar, por default se abren en tics. Todos los demás canales. Eh, como en, en términos generales van a abrir en samples ¿okay? todo lo que es audio elástico se va a cubrir más adelante y ahí hablaremos de que si el audio elástico, que si los tics y otras cosas, ¿vale? pero en este momento es un tema todavía un poquito abstracto, bien ¿cómo le hacemos para seleccionar canales voy a pasar esto un poco más a la derecha y también quiero ver en la ventana de eh, mezcla aquí abajo vamos a poner esto un poco más abajo y también uy, ahí estoy viendo el dock Vamos a subir esto. Okay. ¿Cómo puedo seleccionar canales? Bien fácil. Le doy clic a la pleca o al nombre del canal. Si le doy clic a otro, entonces automáticamente se selecciona ese otro canal en ambas ventanas. También puedo abrir la lista de los tracks o la lista de las pistas y aquí también puedo seleccionar uno de ellos. Uh -huh. Si quiero seleccionar salteado, es decir, uno sí y otro no, puedo apretar comando y entonces hago selecciones salteadas o selecciones que tal vez no son adyacentes pero le puedo agregar a la selección o le puedo quitar a la selección lo mismo lo puedo hacer en las plecas de los nombres y le puedo agregar o quitar uno cada vez con la tecla de command en la mac y con la tecla control en windows ok si quisiera seleccionar un rango por ejemplo del audio 3 hasta el audio 9 puedo utilizar la tecla mayúscula o shift entonces selecciono todo un rango de, por ejemplo, el 2 hasta el 10 o del 4 hasta el... A ver, vamos a seleccionar aquí del 6 al 11. Entonces esto se va a hacer también la selección en ambas ventanas. Si se fijan aquí abajo en la ventana de mezcla tenemos seleccionado desde el 6 hasta el 11. Pero de la misma forma podríamos seleccionar desde el 3 Shift hasta el 12 o desde el 13 Shift hasta cuarto y así sucesivamente. Ajá. Entonces... Selecciones salteadas que no incluyen forzosamente los que están en medio. Puede ser con Command en la Mac, Control en Windows. Eh, si queremos seleccionar un rango es con Shift. Yo sé que soy muy reiterativo en esto, pero es importante, es fundamental que tengamos esto bien, bien afianzado. Porque, entre otras cosas, también en nuestra ventana de edición, si abrimos la columna del lado derecho, podemos hacer lo mismo con los clips. Podemos seleccionar un rango con Shift, podemos seleccionar un... Eh, selecciones no adyacentes con command y agregarlo, o quitarle, o podemos incluso aquí hacer una selección así. Pero bueno, eh, refiriéndonos únicamente a las pistas, esta es la forma en la que seleccionamos, hay otra cosa que es Option, Option y Alt es la misma tecla, le llamamos Option en Mac, le llamamos Alt en Windows, y si aprieto Option sobre cualquiera de las plecas de los canales, se seleccionan todos los canales, y aquí quiero mostrar lo siguiente, si ya tengo todos los canales seleccionados, y luego quiero deseleccionar uno, por ejemplo me estoy pasando aquí a la ventana de mezcla, estoy dando clic en el audio 11 y no puedo, en el 13 no puedo, en el 15 no puedo, una alternativa es darle Command, y luego option click para volver a seleccionar todo o command y luego click Ajá, entonces ya nada más selecciono uno, si quisiéramos seleccionar todos o ninguno es con la tecla Option, Option de hecho es una tecla súper poderosa que nos permite por ejemplo activar todos los Mutes o todos los Solos o todos los Inputs o todo lo que quieras hacer en todos los canales, por ejemplo la altura de los canales si aprieto Option y le doy Mini, todos los canales se hacen mini o todos los canales se hacen pequeños o todos los canales se hacen enormes o grandes Ajá, Esta es la tecla Option, repito Option, yo le llamo Option en Mac, aunque es lo mismo que Alt, es exactamente lo mismo que Alt, eh, pero sí quiero hacer la distinción porque si en algún momento decidieras presentar un examen de certificación de AVID, en el examen hacen distinción entre la tecla Option, que es lo que usamos en Mac, y la tecla Alt, que es la que usamos en Windows. Déjenme pasar aquí a mis apuntes. A ver si se me olvida algo. Ah, bien, hay que, hay que aprender a renombrar canales y a borrarlos. Si yo quiero renombrar un canal, esto es dificilísimo. Para renombrar un canal lo único que tenemos que hacer es darle doble clic a la pleca del nombre. Entonces si le doy al nombre, aquí me aparece la pleca y le puedo poner canal 4. Ajá. Y hay mucha gente que le da ok y luego le vuelve a dar doble clic en el canal 5 para renombrarlo canal 5. Y hay una forma mucho más fácil que es con este botón de Next con el que podemos irnos al canal 6 uh -huh. y también con command y flecha a la derecha me puedo ir al siguiente o command flecha izquierda a la anterior windows sería control flecha derecha izquierda, entonces con command flecha derecha puedo irme al canal 7 y el canal 8 le podemos llamar otra cosa uh -huh. y así sucesivamente podemos renombrar todos estos canales. También podemos usar clic derecho, ¿okay? si le doy clic derecho a audio 9 aquí tengo la opción de rename, renombrar. Y en este caso puedo renombrar este canal y una vez que renombre este canal a um, canal 9, se va a cerrar la ventana. Pero cuando tengo seleccionados, por ejemplo, tres canales, 10, 11 y 12, si le doy clic derecho y rename, aquí tal vez esto no se va a ver en la pantalla, pero aquí le doy rename, clic derecho, no me aparecen abajo los botones de next y previous, es decir, no puedo hacer command flechitas o control flechitas en, la, en Windows, pero sí puedo decirle canal 10 luego enter o ok y como me falta el canal 11 me aparece el canal 11 y ahí le podemos poner canal 11 ok con enter o return y me falta el 12 entonces canal 12 y una vez que termine con todos los canales que tenía seleccionados ya se cierra esta ventana entonces bueno estas son las formas más importantes de renombrar de mover ah no les he enseñado cómo mover verdad vamos a ver por ejemplo el canal otra cosa lo vamos a mover para abajo lo arrastro desde la pleca del nombre en la ventana de edición y lo puedo subir o bajar si estoy en la ventana de mezcla lo básicamente es la misma operación nada más que arrastramos de izquierda a derecha y si estuviéramos en la lista de las pistas que es la columna lateral izquierda en ambas ventanas puedes arrastrar otra cosa por ejemplo hacia arriba y hacia abajo ¿Okay? y por último si de, de veras quisiéramos eliminar una pista hay que hacer esto con cierto cuidado y con cierta reserva porque no se puede deshacer tenemos que seleccionar la pista y luego darle clic derecho y aquí podemos decirle delete. Esta es una opción. O la otra es, si ya tenemos la pista seleccionada, nos vamos al menú track y le decimos aquí que queremos eliminar. Me tengo que ir más para abajo aquí. Probablemente ya no se ve por aquí abajo. ¿Dónde está? ¿Ya me lo robaron? No, aquí estaba. Ahí lo tenía frente a la vista. Pero luego eso pasa con una pantalla más o menos grande y que no, no lo ves tan seguido. Y quiero mostrarles qué pasa. Si le digo eh, delete, me va a decir que esto contiene clips. Los quiero eliminar. Si le digo que sí, lo que va a hacer es eliminar el canal, pero el clip que estaba aquí va a seguir estando en la lista de clips. Es decir, no lo elimino del disco duro, pero sí elimino el acomodo y si le doy comando Z para deshacer, no me permite hacerlo. Esto no tiene undo. ¿Okay? También se supone que podemos eh, hacer command click para tener varios canales o shift click. Para seleccionar un rango y luego a todos estos canales los podemos eliminar. Ajá. Eh, pero bueno, esto es así a muy, muy, muy, muy grandes rasgos cómo trabajamos con los clips. Es muy fácil, es muy intuitivo. Esto seguramente ya lo sabes, pero tenemos que explicarlo porque son... Eh, pues, habilidades fundamentales que tenemos que conocer en cualquier herramienta de audio y pues esta es la manera en la que trabajamos con Pro Tools te recuerdo que hay muchísimos otros videos que puedes ver un montón de ellos, eh, la verdad es que me está gustando mucho grabar estos videos te invito a verlos todos, también a darme retroalimentación si, si gustas hacerlo y bueno, vamos a dejarlo aquí, nos vemos muy pronto en el próximo video que tengas un feliz aprendizaje